Ser docente en medio de una pandemia no ha sido tarea fácil, pero yo creo que tanto los maestros como las familias y el alumnado nos hemos adaptado y hemos sabido aprovechar todas las oportunidades que se nos han planteado. Y además, mediante el uso de las nuevas tecnologías, hemos estado conectados y hemos seguido eh, haciendo educación y escuela.